Revisamos el caso Teres, se imputan a la esposa del concejal Fabián Ciñar. Esta mañana, a primera hora, se presentó la imputación formal ante el órgano jurisdiccional. Eh, bueno, estamos a la espera del señalamiento de la audiencia. ¿no? La Fiscalía emitió la resolución de imputación formal contra Maricruz Medrano, esposa del concejal de Sol.bo Fabián siñani por el presunto delito de uso indebido de influencias en grado de complicidad en el marco de las investigaciones del caso Terza. Los principales fundamentos son casi los mismos que se ha utilizado con el señor siñani en el entendido que se cuenta con tres poderes eh, que ya se les habría indicado, quienes le dan la empresa Terza, empresa Crown, eh, también eh, poderes que le otorga al señor eh, Edwin Saavedra, que hasta el 2014 era accionista mayoritario, bueno, del 50% de la empresa Terza. Según las investigaciones, existe el favorecimiento de Medrano a la empresa Terza, firma con la que trabajaba como apoderada, al igual que Crown Limitada y Edwin Saavedra. Es entendido al margen de, de estos poderes, eh, que obviamente le facultan para poder hacer todo tipo de trámites ante la alcaldía, eh, ante el Consejo de la Alcaldía, como también a otras instituciones. En ese entendido también se tienen dos documentos importantes donde lamentablemente se, son presentadas al Consejo y son firmadas también las respuestas con el señor Ciñeño. En ese entendido eh, se tienen bastantes eh, datos para poder asegurar incluso que ha habido nomás el uso de influencias. Según las investigaciones de la Fiscalía, Mediano hizo trámites ante la Alcaldía amparados en esos poderes, y se tener vínculos familiares con Siñani.